trabajadores de Panamá. Envía un cordial, fraterno y solidario saludo a todos los trabajadores y trabajadores del mundo y en especial a los trabajadores panameños. Un saludo solidario a la revolución cubana, a los compañeros de Nicaragua, a los compañeros de la revolución bolivariana de Venezuela, países que están luchando contra el bloqueo injusto impuesto por los Estados Unidos. Esta fecha nos toma en una crisis sanitaria, global y nacional. Una crisis económica donde la economía está paralizada y una crisis política que deviene para que las fuerzas sociales, progresistas y patrióticas podamos consensuar un nuevo pacto social hacia una constituyente originaria. El llamado de este primero de mayo, los 134 aniversarios donde honramos tributo a esos héroes, patriotas, obreros que lucharon por la jornada de las 8 horas, por las ocho horas de descanso, por las ocho horas de trabajo. Nosotros honramos a esos trabajadores y que un año después, el 11 de noviembre, fueron cumplidos el fusilamiento de aquellos héroes que hoy en día los trabajadores gozamos. Tenemos que honrar a esos héroes que murieron por nosotros. Y hoy lo honraremos luchando hasta el final, venciendo el COVID-19 y venciendo el neoliberalismo y el capitalismo salvaje. Abajo el modelo neoliberal, abajo, abajo la explotación capitalista, ¡Abajo! abajo la clase obrera revolucionaria. ¡Abajo!